Muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muchas gracias también al doctor Alfaro y a todas las personas encargadas de organizar este evento. Eh, hoy les quiero platicar de un uh, proyecto de investigación que realicé eh, en los últimos cinco años. Eh, tiene como título la evidencia para diferenciación de la microbiota de tejido colónico en pacientes con y sin enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung. Los objetivos de esta plática es describir la presentación clínica y hallazgos histopatológicos en pacientes con enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung. Eh, vamos a hacer una revisión de conceptos novedosos de posibles factores intrínsecos asociados a la colitis, a la colitis asociada a Hirschsprung y discutir el papel potencial que tiene la microbiota intestinal en la patogénesis de Hayek. Entonces, ¿qué es la enfermedad de Hirschsprungs? Eh, sabemos que ese es un desorne, desorden intestinal congénito eh, causado por fallo en la migración de células de la cresta neural durante la vida fetal. Eh, como esto resulta es que un segmento de cóloga ganglionico y lo que pasa con ese segmento es de que no tiene relajación. Entonces causa una obstrucción funcional a nivel del intestino proximal. Dependiendo de cuánto esté afectado el colon, eh, la enfermedad puede ser de segmento corto, que es la presentación más común, que en 80% de los casos, que es el recto sigmoide. Tenemos enfermedades de segmento largo, 15 a 20%. Esto es cuando la ganglionosis se extiende proximal al sigmoide. Y una ganglionosis total del colon, que es el menor de los casos, como del 1 al 5%, donde el colon total está afectado, pero también porciones del intestino delgado también pueden estar involucradas. El proceso normal es, eh, es el arribo completo de células de la cresta neural al colon distal que empieza a las cuatro semanas de gestación y termina a las siete. Entonces, como pueden ver acá, todo el colon está inervado. Aquí pueden ver las células ganglionares. Pero lo que sucede es de que en la enfermedad de Hirschsprung hay un defecto en la migración cráneo de, de neuroblastos originados en las células de la cresta neural. Entonces, el fallo en este proceso deja el segmento afectado, afectado a ganglionico. Entonces, pueden ver acá, y por algún motivo, para la migración, hay un segmento de colon que está afectado, habiendo ausencia de células ganglionales y, e hipertrofia de los troncos nerviosos. Otros efectos que se han encontrado es que hay problemas en diferenciación de neuroblastos o también destrucción total de las células ganglionales. El tratamiento inicial de la enfermedad de Hirschsprung es quirúrgico, que tiene tres propósitos. Uno es la resección del segmento ganglionico. Dos es restablecer la continuidad intestinal a través de, a través de un pull through quirúrgico, llevando el colon inervado hacia el ano. Y la tercera es preservar la función del esfínter anal interno. Y esos son, eh, Hay varias técnicas quirúrgicas, eh, esas son las tres más comunes. Eh, Más hoy al día, suave y Swanson son las que, se, que los cirujanos se entrenan eh, en realizar. Eh, el resultado postoperatorio eh, puede variar. Muchos pacientes les va bien y no tienen ningún problema eh, o no tienen problemas gastrointestinales en el seguimiento. Pero del 8 al 74% pueden tener incontinencia fecal. Eh, 9 al 40% padecen de estreñimiento. Y 25 al 37 por sufren de enterocolitis, que es de lo que está basado esta plática. Eh, como pueden ver, los rangos eh, en estas incidencias son muy amplias y lo que sucede es de que la mayor parte de esos estudios son de centros únicos, de muestras muy pequeñas. Entonces, por eso es que vemos que la experiencia es variable de un centro a otro. Eh, en el 2016 se hizo este eh, estudio sistemático en donde se observó de que cualquier chance de complicación en, después de una cirugía para Hirschsprungs es muy alto. Y por ejemplo en este análisis se, eh, fueron seis estudios los que se analizaron, 316 pacientes, eh, 45 de ellos tuvieron complicaciones y como pueden ver acá, aproximadamente el 29% tienen problemas con enterocolitis. Y por eso es de que no nos sorprende de que durante el tiempo, desde los 60 hasta ahora, el número de publicaciones acerca de enterocolitis sigue subiendo. Entonces, ¿qué es la enterocolitis asociada a la enfermedad de Hirschsprung? Pues esta es una complicación inflamatoria que es severa y potencialmente letal en la enfermedad de Hirschsprung. La incidencia varía, eh, ya sea si la presentación es preoperatoria, que puede ser hasta el 50%, o puede ser postoperatoria, del 2 al 33%. La tasa de mortalidad eh, llegaba antes al 33% y ahora es aproximadamente menos del 1%, ya que las técnicas quirúrgicas se han perfeccionado más. Y de todos modos, eh, sigue siendo más alta durante el periodo neonatal antes del diagnóstico. Sin embargo, eh, HAEC continúa siendo la causa principal de muerte en infantes y niños con enfermedad de Hirschsprungs. Eh, necesitamos también saber de la presentación clínica. Eh, por ejemplo, en neonatos hay signos y síntomas de obstrucción intestinal mecánica. Eh, si hablan con cualquier pediatra, neonatólogo, cirujano pediátrico, es muchos muchas condiciones pueden presentarse de la misma manera en el periodo neonatal. Y por eso es que siempre tiene que ser parte de la, del diagnóstico diferencial. Ya cuando los niños son más grandes, puede haber diarrea explosiva, fiebres, vómitos, distensión y dolor abdominal, obstipación, letargia y shock. Este es un estudio grande de que se vieron pacientes desde los 70s hasta los 90s y se dieron cuenta de que una de las presentaciones principales es la distensión abdominal, diarrea explosiva y vómitos. Más que todo, como síntomas más obstructivos. El problema es de que, por el momento, no tenemos una definición estandarizada para enterocolitis. Por ejemplo, la American Pediatric Surgical Association eh, creó esta herramienta de soporte para el diagnóstico y clasificación de severidad. Entonces, así como pueden ver en esta tabla, hay grado 1, 2 y 3. El grado 1 es que hay posible eh, la posibilidad de enterocolitis eh, es probable, los síntomas son más que todo muy leves, eh, los tratamientos pueden ser hidratación oral o también antibióticos por vía oral, irrigaciones rectales, pero ya viendo el grado 2 y grado 3, aquí hay síntomas ya más severos, ya los niños ya pueden eh, necesitar admisión al hospital. Y cuando tenemos enterocolitis severa ya tenemos efectos sistémicos, entonces estos son los, los pacientes de que en verdad están muy enfermos y paran en el hospital por varios días y necesitan varias intervenciones hasta una posible intervención quirúrgica. Eso solo es para, para darles una idea. Este es un paciente de que presentó con enterocolitis asociada a donde pueden ver dilatación del colon proximal. Aquí hay un signo de interrupción en el, en, el, en el recto sigmoide. Hay ausencia del gas distal. Aquí están las grapas quirúrgicas y más que todo, este paciente presentó obstruido. Este paciente fue un neonato en el que se le hizo eh, un, un enema de contraste de agua y se ve estos hallazgos de que son el signo de dientes de sierra. Y más que todo, este paciente no solo tenía Hirschbones, pero también tenía enterocolitis. Eh, otra forma de poder clasificar la enterocolitis es por un sistema de punteo. Eh, en el 2009, un grupo de 26 gastroenterólogos y cirujanos pediatras se juntaron y utilizaron el método Delphi de para eh, ver qué, qué hallazgos clínicos de examen físico, radiológicos y de laboratorio se podrían utilizar para hacer el diagnóstico de eh, enterocolitis asociada a Hirschsprung. Y concluyeron de que teniendo un punteo arriba de 10, el chance de tener enterocolitis era mucho más alta. El problema con este sistema es de que ha sido criticado porque se piensa de que puede fallar en detectar eh, casos leves, pero se sigue utilizando mucho en estudios clínicos para poder eh, mejor estudiar a estos pacientes. Una tercera clasificación es, esto, es histopatológica. Eh, tenemos diferentes grados, eh, el grado 0 donde no hay inflamación, el grado 1 donde tenemos dilatación, de las criptas y retención de mucina. El grado 2, donde tenemos ya más criptitis, y inflamación antes de las criptas o posiblemente abscesos de la cripta. El grado 3, ya tenemos más abscesos, hay más inflamación. El grado 4, ya podemos tener mucosa ulcerada. Y el grado 5, ya es necrosis transmural o perforación. Y la razón por la que les menciono esta clasificación es de que esta este enfermedad no solo puede ser superficial a nivel de mucosa, pero también puede ser transmoral. Entonces, ¿qué sabemos de la patogénesis? Eh, les voy a hablar de varios aspectos acerca de inmunidad intestinal y cambios que podemos ver, eh, más que todo en la microbiota intestinal, pero por darles, para darles una idea, eh, este papel eh, o este estudio por Matar y por sus colegas, lo que hicieron fue que conectaron eh, muestras fecales de pacientes controles y pacientes con enfermedad de Hirschsprung y lo que vieron es que la expresión de mucina 2 estaba baja a comparación de pacientes controles, pero eh, lo que más fue interesante fue de que fue indetectable cuando estos pacientes desarrollaron enterocolitis. Entonces, diciéndonos de que eh, esta mucina secretoria está afectada, la expresión puede estar afectada. Y esto es importante saberlo porque esto forma parte de la barrera de defensa de la mucosa intestinal. Entonces cualquier alteración a este nivel nos puede llevar a problemas e invasión bacteriana. Eh, si vemos eh, la inmunoglobulina A secretoria, eh, un estudio en humanos, eh, se vieron biopsias intestinales y se dieron cuenta de que en pacientes que tienen enterocolitis o solamente tienen enfermedad de Hirschsprungs, notaron de que la concentración de células plasmáticas a nivel de la lámina propia estaba aumentada a comparación de pacientes control. Inclusive también la concentración intraluminal que se logró medir estaba más alta en estos pacientes comparados que los controles. Sin embargo, lo interesante fue de que uno de los modelos de animales que tenemos para enfermedad de Hirschsprung se vio de que la concentración, de la concentración intestinal a nivel luminal de inmunoglobulina A estaba baja en, en, en los animales que tenían esta mutación. Y lo interesante fue de que la concentración de monoglobulina A a nivel de nariz y de pulmones de estos animales estaba normal. Lo que quiere decir es de que hay un problema en el transporte a nivel celular a nivel intraduminal. Entonces no hay inmunoglobulina A en la, en la mucosa intestinal. Lo importante de esto es que la inmunoglobulina A Ayuda a mantener la homeostasis entre las bacterias comensales y nuestras propias bacterias. Entonces, este imbalance puede llevar a inflamación y puede llevar a enterocolitis. Otro aspecto de que se ha estudiado mucho son los ácidos grasos de cadena corta. En este estudio se midieron en muestras fecales de pacientes con enfermedad de Hirschsprung y con pacientes con enfermedad de Hirschsprung con enterocolitis y vieron que la concentración total fecal de esos ácidos grasos estaba mucho más baja en enterocolitis a comparación de pacientes de Hirschsprung. Y cuando vieron es, eh, analizaron todos estos niveles, vieron que los niveles de acetato estaban incrementados en pacientes de Hirschsprung y bajo en enterocolitis, igual que los otros, pero el nivel de butirato estaba mucho más elevado en estos pacientes. Eh, una conclusión que se puede sacar de esto es de que el butirato es, es, un, eh, es uno de los ácidos grasos de cadena corta que nosotros producimos, que las bacterias nos ayudan a producir para proteger. Entonces está elevado por un nivel inflamatorio. Entonces puede ser de que se esté compensando por, un, eh, por una cascada inflamatoria. Ahora tenemos eh, la microbiota por secuenciación de ADN fecal. Hay muchos estudios acerca de esto. Uno de estos es en el 2015, en 12, donde se analizó las muestras fecales de nueve pacientes con enfermedad de Hirschsprungs eh, y nueve pacientes con enterocolitis asociada a Hirschsprung. Y lo que se puede ver aquí en las, en las barras es de que en general hubo un incremento en bacteroidetes y proteobacteria y una disminución modesta en firmicutes y vercomicrobia. El otro aspecto interesante de este estudio es que también se, vio la, se estudió la microbiota intestinal y vieron de que en pacientes con enterocolitis había un incremento en las especies de cándida y una disminución modesta de malascesia y saccharomyces. En general, si, si ustedes ven todos los estudios del microbiota intestinal, eh, siempre hay un balance en, en bacterias que nosotros consideramos como que fueran protectoras o propias de, de nuestro sistema y hay un imbalance, por ejemplo, un incremento en bacteroidetes y protobacterias se consideran como pro, proinflamatorias. Otro estudio que son un poco más antiguos, eh, viendo a bifidobacteria y lactobacilos, eh, en este estudio se dieron cuenta que, comparando a los mismos grupos enterocolitis, enfermedad de Hirschsprung y, eh, y pacientes controles, se vio que la concentración relativa de bifidobacteria es mucho más baja comparado con estas dos condiciones. Y en estudios animales se dieron cuenta también que no solo la concentración de lactobacillus está baja inicialmente, pero también va cambiando con el tiempo. Así como van viendo acá, después en, el periodo, en otros periodos más adelantados, ya la concentración baja significativamente en lactobacillus. Este es otro de los estudios más grandes que se, que se ha hecho también en análisis fecales. Este se hizo también en múltiples secciones o segmentos de colon, eh, los hallazgos importantes de este estudio es de que eh, se vieron 12 pacientes con enfermedad de Hirschberg, 17 con enterocolitis activa y 6 con enterocolitis que estaba en remisión, o sea que no había ninguna inflamación. Como pueden ver aquí los cambios son, son muy notorios, pueden ver aquí el verde y lo azul rojo, verde bacteroides, firmicutes y pueden ver cómo el proteobacteria aumentó significativamente en enterocolitis y también cómo aumentó también en otra, en, pues a, a otra proporción en pacientes que tuvieron enterocolitis en remisión. Lo que esto nos quiere decir es de que no solo hay diferencias eh, entre pacientes que no tienen inflamación y no, so, pero que solamente tienen enfermedad de Hirschsprung pero también va cambiando si el paciente tiene enterocolitis activa o no tiene enterocolitis activa. Entonces... Ahorita, por el momento, les sí podemos resumir de que definitivamente tenemos alteraciones a nivel de la barrera intestinal. También tenemos alteraciones a nivel de la hemoglobulina A o sistemas de defensa. Sabemos que el metaboloma o los ácidos de cadena corta también cambian. Y también sabemos de que okay, hay cambios a nivel fecal, por lo menos que podemos medir. ¿Qué es el problema con esta medición? es que únicamente nos provee una medida indirecta de la microbiota intestinal. Eh, puede contener bacterias muertas o bacterias de otros segmentos del tracto gastrointestinal. También, si, haciendo esta medición, eh, los resultados pueden estar afectados por las preparaciones colónicas que se realizan rutinariamente antes de cirugía o antes de hacer una colonoscopia Y tampoco... Eh, nos ayuda a contestar eh, esta pregunta, es que si existe evidencia de, de diferenciación de la microbiota a nivel de tejido colónico. Para contestar esta pregunta, eh, hicimos este estudio. Aquí utilizamos tejido de colon archivado en pacientes que ya habían tenido su cirugía para eh, enfermedad de Hirschsprungs. Teníamos cuatro pacientes solamente con enfermedad de Hirschsprungs. Y cuatro de ellos eh, tuvieron historia de subsecuente postoperatoria de enterocolitis y utilizamos el sistema por el método Delphi que les, eh, que les describí anteriormente. Todas las muestras fueron eh, obtenidas del segmento aganglónico. A partir de, después de esta extracción, quitamos toda la parafina, hicimos la extracción de ADN y después amplificamos eh, el, el ADN ribosómico bacteriano por PCR. Como pueden ver aquí, estos son todos los datos demográficos de nuestros pacientes y más que todo, eh, todo no había ninguna eh, diferencia estadística, o sea que los grupos eran muy similares en cuestiones de eh, género, tipo de cirugía, la presentación clínica, eh, cuánto del segmento estuvo afectado, eh, más que todo complicaciones postoperatorias, etc. Y estos fueron los resultados. Esta gráfica nos habla de la diversidad alfa la diversidad alfa nos quiere decir de que tan eh, que si nuestras muestras tienen mucha abundancia bacteriana que si la señal es muy muy intensa y lo que vimos fue de que ha hecho, había mucha variedad en el grupo high comparación en pacientes que solamente tenían enfermedad de Hirschsprung y esto esos resultados fueron estadísticamente significativos después si vemos el análisis por de coordenadas principal esto nos quiere decir si hay como un agrupamiento de tipos de bacterias dependiendo de los grupos. Como pueden ver acá, sí había agrupamiento en pacientes que tuvieran enterocolitis y pacientes que tuvieron enfermedad de Hirschsprung. Aquí no logramos eh, llegar a una diferencia estadística y es más probable porque solamente teníamos eh, cuatro muestras por grupo. Un estudio más grande creo que nos hubiera dado resultados significativos. Después, si vemos, si vemos el análisis taxonómico, vemos aquí que los cuatro grupos de aquinobacterias, firmicutes, protobacteria y bacteriodetes fueron los que más predominaron por grupo. Después, ya cuando vemos ya diferencias agrupadas por estado de Hirschsprung o por enterocolitis, podemos ver las notorias diferencias, eh, más que todo a nivel de firmicutes. Y este es el área debajo de la curva, donde podemos ver las diferencias en rojo con pacientes de Hirschbergs y pacientes con enterocolitis. Este es a nivel de filobacteriano. A nivel de género bacteriano, también vimos de que el Procremiobacterium, eh, Escherichia coli y Enterococos fueron los grupos que predominaron. Pueden ver las diferencias por grupos también eh, a nivel de género viendo los estados por barra pueden ver las diferencias en los diferentes colores y pueden ver de que hay diferencia en la microbiota bacteriana o la diversidad dependiendo de grupo y eh, nuevamente ese es el área debajo de la curva donde pueden ver también las diferencias en conclusión, lo que podemos saber es de que, o que lo que podemos concluir, es de que la enterocolitis desafortunadamente sigue siendo una complicación común en la enfermedad de Hirschsprung, pero tiene una, una causa multifactorial. Eh, alteraciones de la barrera mucosa intestinal, mecanismos de defensa, metabolitos intraluminales y de la microbiota pectal, fecal, fecales están asociados con el desarrollo de enterocolitis. Nuestros hallazgos demuestran que la composición de la microbiota del tejido colónico difiere entre pacientes con enfermedad de Hirschsprung con y sin enterocolitis postoperatoria, y también añade soporte a la hipótesis de que la translocación bacteriana a través de la pared intestinal forma parte de la patogénesis de enterocolitis. Eh, como re de reconocimiento eh, siempre eh, ese fue el grupo que me ayudó a hacer este estudio. El doctor Alex Ingenco fue mi mentor en, en este proyecto, eh, siempre los tengo que mencionar. Eh, también siempre darle gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos, profesores y mentores. Y también quisiera darle muchas gracias a todos los doctores, residentes, estudiantes, enfermeras y personal médico de Guatemala, que sabemos de que están pasando por momentos muy difíciles batallando con esta pandemia, pero que estamos con ustedes en oración. Eh, muchas gracias y este es mi contacto por si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, doctor, por su conferencia. Antes de empezar con las preguntas, que creo que van a ser poquitas por el tiempo, pero yo le haré llegar las demás, le quería comentar que varios de los comentarios son felicitándolo a usted y agradeciéndole por su tiempo en este encuentro científico. El, una de las preguntas eh, que repitieron varias veces es, ¿qué rol juega la administración de probióticos en esta enfermedad? Es eh, muy, muy buena pregunta porque los datos son muy, muy variables. Eh, si ven todos los estudios, eh, van a ver eh, resultados muy mixtos eh, de que sí son beneficiosos o no son beneficiosos. Pues hay estudios con prebióticos eh, y probióticos que son muy diferentes y siempre se piensa de que eh, en, el, en el aspecto clínico, eh, si una familia quiere empezarla, no hay ningún problema. Si hay beneficio, se sigue. Si no hay beneficio, se puede detener. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es si considera que un trasplante fecal sería una alternativa viable para maximizar los resultados postoperatorios positivos y evitar la disbacteriosis dis y por ende un desarrollo de enterocolitis. Sí. Eh, básicamente, eh, si nosotros vemos el enterocolitis, puede ser como muy parecida a la colitis ulcerativa o la colitis causada por clostridium. Eh, difícil y que son dos de las condiciones en que sí está aprobada el trasplante fecal. Entonces hace sentido de que en pacientes que tengan riesgo de desarrollar enterocolitis, yo creo que en el futuro cercano vamos a ver eh, que eso va a ser parte de la terapia preventiva. Yo sé que hay, hay, hay centros estudiando esto, entonces puede ser que tengamos resultados pronto. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la expectativa de vida en los pacientes con Hirschsprung, ya en una vida adulta? Eh, tienen muy, eh, muy buenos eh, eh, pronósticos. Eh, casi, eh, gracias a Dios, casi nadie muere por esta enfermedad. Eh, pueden tener el problema, es más un aspecto de eh, qué síntomas defecatorios pueden tener, como incontinencia o estreñimiento y los pacientes que tienen enterocolitis, pero sabemos que cuando estos pacientes empiezan a, a tener una presentación clínica muy favorable, entonces ya después de los 20 años se puede notar de que sí están, están mucho mejor, la comparación que cuando eran más pequeños. Muchas gracias doctor. Y si la endoscopía juega algún papel en el diagnóstico eh, o algún hallazgo en la imagen característica para la enfermedad. Sí, eh, nosotros como gastroenterólogos eh, ayudamos a eh, hacer el diagnóstico y ayudamos pues, en, un, eh, en el tratamiento médico de los problemas que tienen eh, en cuestiones gastrointestinales. Si nosotros hacemos eh, endoscopía eh, o, por ejemplo, colonoscopía en estos pacientes, eh, nos ayuda a saber el grado de inflamación, nos ayuda también a saber cómo se, cómo se ve el colon y más importante, en neurogastroenterología hacemos estudios de motilidad, donde por medio de colonoscopía podemos poner un catéter adentro del colon y estudiar la, la motilidad intestinal de estos pacientes. Basado en esos resultados, nosotros podemos eh, modificar el manejo médico de estos pacientes. Entonces, sí, la endoscopía sí tiene eh, un rol muy importante en todo esto. Yo sé que eh, están, también se está estudiando formas visuales en cómo hacer el diagnóstico por, por colonoscopía. Todavía no hay resultados, pero hay centros que están estudiando eso. Muchas gracias, doctor. Y nuevamente, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por aceptar la invitación a participar y a regresar a, tal vez de manera virtual, pero a lo que fue su alma mater. Así sí, que muchísimas gracias. gracias. Y le haremos llegar el resto de las preguntas por, por su correo. Muchas gracias.